Hola, hoy toca hablar de un tema difícil, pero voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible y siempre a, a un nivel, eh, digamos, aceptable para, para secundaria, ¿no? Bueno, eh, el tema es Biblia y la información sobre Biblia. Eh, yo voy a tener a la vista el material que voy a, voy a dejar... Eh, en, en, en un vínculo abajo en el video. Bueno, vamos a tratar de hacerlo eh, lo más rápido y sencillo posible. Primero, eh, habría que decir que es muy difícil eh, referirse a este tema por más de un motivo. Eh, primero, es que la selección eh, de la información y su orga, organización no es, no es sencilla. Eh, es, mucha información, entonces hay que seleccionarla y además hay que ir recortando hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde no vamos a, a, a llegar. Eh, y además de eso, darle una estructura más o menos este, comprensible, ¿no? Bueno, entonces partimos de este material de referencia que yo les dejo en la descripción del video. Bueno, decirles que eh, la Biblia es... Eh, el libro más vendido, más traducido, más influyente de la historia de la humanidad. Eh, además, bueno, eh, yo les decía que tenían, que era el más traducido, porque tiene más de 700 eh, traducciones. Además, eh, fue la, primer, la primera obra en ser traducida por, eh, por Gutenberg eh, con su imprenta de tipos móviles en el año 1455. Eh, un, es un momento y un hecho que se toma como, como referencia para, para el nacimiento de la modernidad, además del descubrimiento de América. Eh, y bueno, el, la palabra Biblia viene, de, es, es, es el plural, viene del plural en griego para rollos o papiros, eh, que era biblion. Entonces... Ese es el plural, por eso se llama Biblia, que es un plural que son los libros, ¿no? O los rollos, o los papiros. Eh, hay que tener en cuenta el hecho de que no, se trata de un libro y no se trata de un libro. Por un lado, sí es un libro en formato físico, ¿no? Por supuesto que tenemos este, el formato físico de la Biblia, pero, por otro lado... Esto que ustedes están viendo acá son bibliotecas completas, es decir, ediciones de muchos libros en uno. Entonces, aquí en realidad lo que hay son muchos libros, entonces podríamos decir que es una biblioteca en sí misma. Bueno, entonces eso con toda la complejidad que implica, ¿no? porque en realidad es una biblioteca completa en sí misma, pero se le concede una unidad, tiene una unidad, o al menos se le atribuye una unidad, a pesar de que fue escrita por diferentes autores, en diferentes épocas y en diferentes lenguas. Eh, recuerden que está, eh, está escrita en arameo, en hebreo y en griego. Entonces, este bueno, esa unidad podría ser cuestionable también, ¿no? Algunas veces, algunos relatos se superponen, como en el Génesis, que hay dos creaciones de del ser humano ¿no? bueno entonces claro eso, eso indica que hay como una refundición de algunos relatos que eran más de uno y bueno después pasaron a ser uno solo bueno eh, también son llamadas sagradas escrituras entonces eso eso es una dificultad también ¿por qué? porque nosotros tenemos que hacer en una lectura liceal eh, un, algo que se podría llamar una lectura laica es decir una lectura no religiosa pero en realidad para muchas personas es un texto sagrado, muy sagrado entonces eh, hay que realmente tratar con respeto este libro con un respeto que tal vez este, tal vez otro, otro libro no amerita o, o uno no tendría mayor empacho de ahora y bueno lo, lo tira por ahí ya está, bueno no en este caso hablamos de un libro que aunque no tenga carácter sagrado para vos, aunque no sea algo sagrado para vos este, tenés que darte cuenta de que hay muchas personas que creen este, que esto en realidad es la, eh, escrito por personas que fueron inspiradas directamente por Dios. entonces este, O al menos una parte de eso. ¿no? Y además del respeto religioso habría que pensar también en un respeto cultural. Porque evidentemente no eh, estamos hablando de las raíces de nuestra civilización judeocristiana... Greco-latina también, ¿no? de Grecia y Roma, pero también eh, judeo-cristiana, es decir, eh, judía y cristiana. Entonces, eh, también es objeto, o debería ser objeto, de un respeto laico, no religioso. no Bueno, eh, esas son las dificultades básicas, pero después la información es un poco, es un poco compleja ¿no? de entender. También eh, habría que hacer referencia a que eh, los textos que componen la biblia fueron escritos y compuestos en general durante mil años entonces si vos agarras cualquier libro y, y, y lo miras yo que sé no sé cualquier libro a ver este de acá ¿no? y, y lo comparas con la biblia evidentemente eh, no, no hay punto de comparación este mil años llevó a hacer este libro, ¿no? mil años, ¿no? es una cosa que que no que solamente pueden equipararse en su formato físico, que son libros los dos, pero en cuanto al, al trabajo y, y, y a lo que tratan este eh, justamente son cosas completamente diferentes, ¿no? solo en que son libros se parecen, en la biblia se parece en que es libro nada más a, a los demás libros. Pero después por su importancia y por... Imagínense, bueno, se cree que alrededor del desde el siglo IX antes de la era cristiana hasta el siglo II de la era cristiana se compusieron esos textos que la componen. Así que imagínense la, la, la importancia cultural que tiene y, y le, el tiempo que llevó a hacerlo justamente, ¿no? Eh, bueno, un hombre llamado Jerónimo de Estridón tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín que a, ese, a esa... A esa Biblia se la conoce con el nombre de la Vulgata, que es la que se usa actualmente. Eh, nos faltó el concepto de inspiración y de, de eh, literatura religiosa y literatura inspirada. La literatura religiosa habla sobre, sobre temas religiosos y la literatura inspirada se cree que ha sido inspirada por una divinidad, ¿no? en este caso el dios de los hebreos. Bueno, entonces la Biblia sería uno de esos casos de literatura inspirada y también religiosa, ¿no? Porque también trata sobre asuntos eh, eh, religiosos. Bueno, entonces, el canon, el orden. Bueno, eh, el canon de la Vulgata está compuesto de 73 libros eh, del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento... De los, de los católicos tiene 46, de los protestantes 39, de los ortodoxos 51. Eso no es tan, tan este, relevante, que ustedes sepan todos esos números. Eh, y el, el, la palabra canon significa vara de medir y son los libros inspirados, supuestamente, por Dios. ¿no? Entonces existiría, existen dos cánones para el Antiguo Testamento, el de Jerusalén, eh, o también llamado Tanaj o Micra y el de Alejandría bueno entonces ustedes eh, en el, el Tanaj en realidad Tanaj es un acrónimo o sea son las iniciales de, de los nombres de los libros de, de las series de los libros que estaban que componían ese, ese, ese, ese conjunto de libros ¿no? el Tanaj Tanaj o Micra se llama, y ese es el libro en el que creen los los judíos. Los judíos no creen en el Nuevo Testamento, creen en el Tanaj. Bueno, también hay otro canon, que es el canon de Alejandría. Bueno, y allí tenemos lo que se llama la Biblia, la Biblia griega, o conocida como la de los 70, o Septuaginta. Supuestamente 70 sabios durante 70 días este, la tradujeron. Bueno, y entonces tenemos estos. Eh, el canon de Jerusalén tiene 24 libros y el de lo Alejandría tiene 44. Bueno, la palabra testamento, porque vieron que, es, que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, la palabra testamento es. viene del latín testamentum, que es una traducción del griego de Atequé, con TH y K. Y bueno, diateke entonces. Es eh, testamento voluntad, pero también eh, el término eh, el término hebreo es verit con th, que es alianza. Entonces, también en realidad se, se debería llamar antigua alianza y nueva alianza en vez de antiguo y nuevo testamento. Capaz que sería más ajustado, eh, más ajustada a la traducción. Entonces, mm, eh, el antiguo testamento. Es la primera parte de la Biblia cristiana, que para los católicos tiene 46 libros, ese, ese Antiguo Testamento. Y luego el Antiguo Testamento es diferente al Tanaj, porque tiene más libros. El Tanaj es la, la, el Antiguo Testamento, es el libro sagrado de los judíos. Es diferente el Tanaj, el Antiguo Testamento porque en el, en el Antiguo Testamento se agregaron algunos libros, ¿m? libros que los judíos no consideran sagrados. Bueno, entonces, alianza. Bueno, la alianza es entre Dios, o sea, cuando hablamos de Antiguo, antigua Alianza y Nueva Alianza, o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es la alianza entre Dios y los seres humanos. ¿m? Más adelante lo vamos a ver. Bueno, entonces, los libros del Antiguo Testamento son muchos, los del Nuevo también, este, no hace falta que ustedes lo sepan todos, pero bueno, los libros más importantes del Antiguo Testamento son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números de Deuteronomio, Profetas, bueno, Rut Tobías, Eclesiastés son muchos, y de los del Nuevo Testamento, que también son varios, eh, resaltan los Evangelios. Los Evangelios canónicos son cuatro, eh, Primero les hablo de los sinópticos. Los sinópticos son tres evangelios que se consideran paralelos. O sea que uno los puede leer en paralelo, que se narran las mismas, los mismos hechos. ¿no? Eh, simultáneamente podríamos, uno, podríamos leerlos. Y esos los sinópticos o paralelos son Mateo, eh, Mateo, Marcos y Lucas. Y después están los sinópticos al que se agrega Juan. O sea, además de, todo, de los sinópticos se agrega uno más. Son cuatro, los canónicos. Bueno, esos escritos se consideran eh, eh, eh, hechos entre el año 65 y el 100 de la era cristiana. O sea, son relativamente recientes. Para la cronología bíblica, ¿no? evidentemente, no son recientes para nada. Bueno, entonces, vamos a ir a las características del pensamiento de hebreo, según la profesora María del Socorro Argencio. Eh, María del Socorro Argencio es una profesora uruguaya que aún está viva. Y que ha nacido en el año 24, así que por mis cálculos tiene 98 años. Bien María, siga viva usted. Bueno, en literatura bíblica del año 86, dijo que el pensamiento religioso hebreo tiene cuatro características principales, que son el monoteísmo, el mesianismo, la moral y la alianza. No en ese orden, pero bueno, nosotros... Vamos a ver que en todas las, todas las clases de información de Biblia sean esas cuatro, cuatro características. No se sé la nombra María del Socorro Argencio en general, pero bueno, es importante que sepamos de dónde salieron. Y que sintetizan un poco las características del pensamiento religioso hebreo, ¿no? Entonces, el monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios. Eh, es diferente a la monolatría, en donde se cree que hay más, pero se le da culto solo a uno. En el monoteísmo solo se cree en un solo Dios. Y las referencias están en Deuteronomio 4.35, 5.7, 6.4, 32.39. Eh, eso crea una relación especial entre el pueblo hebreo y, y Dios. Porque evidentemente si es su benefactor, no hay una relación eh, paternal de Dios sobre su pueblo, no el pueblo eh, hebreo. Después tenemos la alianza. O pacto entre los, los seres humanos y Dios, ¿no? Yabé eh, es la es digamos, la traducción o, o es, es este, un modo de, de expresar el nombre que al parecer dio Dios de sí mismo en la propia Biblia. Yahvé en Éxodo 3.14 dice, yo soy, soy el que soy. Que... Eh, que queda, queda pautado, queda nombrado por las letras Y, H, W, o w y H. Eh, y, H, W, H. Que es, eh, se considera el tetragrama sagrado, tetragrama, o sea, las cuatro letras sagradas y se tradujo como, como, ya, como Yahvé o también como Jehová, ¿no? Por eso también se utiliza la palabra Jehová para referirse a Dios. Bueno, entonces, eh, eh, nosotros encontramos esa alianza, ese pacto, eh, en donde Dios acuerda ser un benefactor del, del, de los hebreos eh, a cambio de la obediencia a las normas que le, que le da al pueblo. ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en Génesis 1, 26, 28, eh, eh, también en Génesis 17. Eh, en, en, en el éxodo 19, 5 y 6 Todas estas referencias Yo eh, Se las puedo dejar en la descripción también del video Y también Hay un pacto, allí una alianza en, Con Noé en Génesis 9 Ustedes pueden leerlo si les interesa La moral Bueno, en el caso de la de la moral está profundamente vinculado con la, con la religión, ¿no? Porque los mandatos son morales y son religiosos al, al mismo tiempo. Eh, a través de esos mandatos, Yahvé eh, pretende como mejorar su obra, ¿no? Porque recuerden que los seres humanos seríamos la obra de Yahvé. Entonces, él estaría mejorando su obra a través de esos mandatos si nosotros obedeciéramos. Y bueno, ahí vemos como un concepto de perfección en... En el personaje, ya ve, acuérdense de que Dios para nosotros en literatura es trabajado como si fuera un personaje más. Es así como funciona cuando uno lee de manera laica, cuando uno no hace una lectura religiosa, ¿no? Bueno, entonces eh, hay una obediencia eh, de los seres humanos a Dios. Y, y bueno, en eso lo vemos en el Éxodo 20 10 los mandamientos y en eh, perdón, en el Éxodo 20 los 10 mandamientos y en Deuteronomio, Deuteronomio 5 también ahí están los 10 mandamientos y finalmente el mesianismo el mesianismo es la creencia en la futura venida de un mesías y del poder del, del pueblo de Israel sobre otros eso lo podemos ver en Génesis 12, 2 y 3 y en Génesis 49 y 8 bueno, como ven, estuvo movidito eso. Eso estuvo muy movido. Este, yo puedo, puedo dejar en la descripción eh, algunas cosas más. Después, diferenciar el pueblo hebreo de los israelitas, de los judíos y los cristianos. Acuérdense de que los, los cristianos al principio son un conjunto, son judíos, que luego este, pasan a creer que Jesús eh, era el Salvador, que había sido. Este, sacrificado, digamos, eh, por la complicidad entre las autoridades judías y las, las autoridades romanas. Entonces, eh, Dios, eh, Jesús para los cristianos es el hijo de Dios, pero para los judíos, para los otros judíos, no cristianos, este, no, no era el hijo de Dios. Luego, sí, nos diferenciamos los cristianos, por un lado, de los judíos, por otro, ¿no? Y a su vez los judíos y los hebreos no son exactamente lo mismo. Y tampoco los israelitas. Eh, en realidad los hebreos, el pueblo hebreo era bastante anterior. Y luego se fue desgajando en las otras líneas que son los israelitas y luego los judíos. ¿no? Y de, de ahí salen los cristianos. Entonces este, es un poco complejo de entender al principio. Bueno, eh, básicamente lo que hice fue sintetizar el material que yo les dejé en la. que les dejo en la descripción que está en mi blog y bueno más allá de que realmente se puede hablar de otras cosas de o sea, el Concilio de Trento de de. por ejemplo de Constantino que fue el emperador romano que dejó de perseguir eh, a través del Edicto de Milán en el siglo IV después de Cristo dejó de perseguir a los cristianos. Podemos, podríamos decir más cosas, pero realmente para el nivel de secundaria esto ya está bien o inclusive más que bien. ¿no? Ustedes con que lean el repartido y vean este video, creo que básicamente ya van a tener una buena idea de la información acerca de Biblia. Como siempre, estudien y para las personas creyentes y que saben más de Biblia que yo, las disculpas del caso.